de forma cómoda, ojalá con la espalda recta pero relajada. Y vamos a ir relajando desde la cabeza hasta las piernas y los pies. Y inhalando profundamente, visualizando que Cuerpo y al exhalar, exhalo las tensiones y voy relajando suavemente. Observo que parte de mi cuerpo está tensa, normal que esté tenso, a veces pasa. Entonces suavemente y que relajo, mandando paz a esta parte. Suavemente. <hide> Todo mi <hi> cuerpo <hide> <hide> está tranquilo. No lo presiona. Solo <hide> lo los ojos entreabiertos para estar consciente de que estoy viva o vivo ¿qué es la parte viva en mí? ¿cuál es la parte que siente? esa parte vida es sutil, metafísica, es el alma, la conciencia, eso soy yo. vida, soy luz, puedo visualizar el alma como esa energía. este cuento. El alma para eso, para sentir el alma, el ser. Y Visualizar como si la negatividad fuera mucho ruido y la paz es como silencio, como bajar el volumen. Sólo no apenas está saliendo, ese silencio, ese silencio tan agradable llenando mi ser de paz, ese silencio. Este estado de conciencia. Cada alma, cada instante. ¿Cómo es sentir gratitud? A tengo tanto que agradecer al alma suprema, pero incluso en el momentos de sombra también los agradezco. Estoy en paz Total paz Mi mente entiende Con paciencia La vida es un regalo cuando en mis ojos hay gratitud. Y eso sucede cuando el alma está más allá de deseos. A tantos deseos, creyendo que las personas, las situaciones, tienen que cumplir todos mis deseos, tienen que hacerme feliz, me apego a mis ideas. me aferro en los míos. en este momento, entrego todo lo mío, al alma suprema, a la fuente, quien es el Me aferro a mi propia esencia, a mi verdad. Cuando yo siento quién soy, no necesito nada. Pero tengo que sentir. Eso me llena de gratitud, de alegría, y que observo que todo es bueno, el alma está libre. Expectativas. Cuando hay verdad, Me visualizo como... Esta experiencia voy a profundizar entendiendo que este momento es perfecto profundizar en sentido. disolviendo mis propios rechazos, pensamientos inútiles. Este momento es perfecto. Tengo todo lo que necesito. Y soy realmente soy. Sentir, percibir este ser que haciendo su esencia. Ayuda a mi mente a recuperar esa luz en esta. Fresca totalmente el ser que limpia el corazón sumergidos en este silencio natural me observo a mí mismo con una nueva mirada reconociendo la fuerza invisible que hay en mi ser una fuerza que ni yo mismo entiendo completamente pero que cada situación en la vida me hace experimentar esa fuerza profundamente en mí el silencio trae tal claridad al corazón que logro entender que en las situaciones más difíciles que afronté vinieron para enseñarme mi propio potencial. Y en el silencio me doy cuenta que no soy débil que soy en realidad un ser lleno de cualidades y virtudes, no soy cualquiera, soy un alma fuerte, valiente, en paz. silencio me da la medicina de la paz directo al corazón y puedo sentir como toda esa carga del pasado poco a poco se aliviana y solo queda paz profunda natural acepto los regalos que la vida me ha dado en paz y disfruto de este instante de paz que la vida misma me está dando hoy Cada vez más profundamente en paz, donde todo vuelve a acomodarse, donde yo mismo vuelvo mi propia paz despierta en mi interior puedo conectarme desde el corazón con la fuente suprema de amor con el único ser capaz de recargar todas las almas de esa paz que tanto anhelamos tener sentir su cercanía sentir su paz como una suave y tibia energía que alcanza mi ser y de inmediato, todo se vuelve absolutamente sereno. Puedo sentir todas las cualidades y virtudes del ser más amoroso del universo con un abrazo espiritual que cubre totalmente al alma sintiéndome absolutamente a salvo el alma suprema su amor puro incondicional hacia mí son como un tonto de protección donde tengo el espacio para ser lo que soy Y sanar la tristeza, el sufrimiento, tomar fuerza de este amor y escucharme a mí mismo con honestidad. En esta claridad del silencio. Con la compañía del amor, sin temor, dejo de posponer lo que hace tanto tiempo debía haber hecho. Volver a escuchar profundo al alma. ¿Qué es lo que realmente quiero en esta vida que es lo que realmente anhelo desde el alma y honestamente ver Si las cosas que hago, pienso y decido me han llevado más cerca de ese camino, o si en realidad tengo que cambiar. en esta dulce compañía del amor me puedo dar cuenta que yo el alma puedo cambiar lo que sea que necesito en realidad las cosas que me alejan de lo que sueño no son parte natural de mí han sido aprendidas hábitos que creé a lo largo de mi recorrido y así los puedo soltar cambiar trans ese cambio es posible el alma suprema me muestra que en realidad todo empieza aquí en mí en mi mente en la semilla misma que pienso, todo empieza de la forma en que estoy pensando, que es una semilla fértil que se siembra en la vida, que germina en emociones y sentimientos, que poco a poco floreciendo en mi actitud y en lo que siento hacia la vida así que simple, fácil, posible concentrarme en la semilla de lo que realmente quiero darle la fuerza del amor, poner el abono de la valentía de atreverse a hacerlo, y la luz del sol del amor de mi compañero eterno Haciendo que mi vida vuelva a germinar frutosa, fuerte, feliz. Me concentro en esa semilla dándole poder a lo que realmente and la semilla poderosa concentrada en el campo fértil de la vida puedo visualizar cómo mi vida puede ser la vida que tanto deseo vivir al igual que en una sola semilla, germina un pequeño arbolito que con paciencia, tiempo, cuidados, puede crecer grande y frondoso Tener una copa llena de hojas, frutos, que dan sombra, sus raíces profundas, son un sostén fuerte y estable. Que vengan vientos, tormentas, solo lo mecerán, y de cada fruta más semillas se plantarán en el campo fértil de mi vida, y todo esto empieza cuando centro en crear un pensamiento poderoso lleno de buenos deseos en armonía con lo que realmente el alma anhela y al germinar con Tanta fuerza. Traer felicidad a mi propio ser. Ese árbol de virtudes. De satisfacción. De valentía. No solo traerá beneficio para mí. Puede ser fuente de inspiración para todos los que quieran. Desde lejos, un enorme árbol inspira tanta protección. De la misma forma ese árbol de mis propias virtudes, con el abono de mi propia atención, cosechando virtudes de otros solamente, quitando la plaga de los defectos, la plaga de concentrarme en las debilidades de los demás que le irritan bueno, a este alma, concentrarme únicamente en crecer lo que el alma anhela yo mismo estaré estable estaré valiente y entenderé mi propia fuerza en esta vida así me prometo a mí mismo cariño a esa semilla que estoy plantando en mi corazón sabiendo que ya empezó a germinar en mi vida y que mientras más atención cariño le dé más frutos traerá a mi vida con esta seguridad poco a poco voy a regresar a sentirme en esta silla prestándole atención al corazón apreciando toda la recarga y frescura que logré moviendo suavemente mis manos y mis pies vuelvo al aquí y a la hora oh, para cerrar salió calidad de los pensamientos una persona conocedora comprende que no gana nada pensando acerca de los demás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 El síntoma de esto es que tu mente se acelera y empieza a reaccionar aprensivamente ante menudencias. Te vuelves vulnerable no solo a la opinión de los demás, sino a tu propia forma limitada de entendimiento. Los pensamientos pueden ser tu mejor amigo, o tu peor enemigo, eso depende de ti.